¿Cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinader en el que anunció fin al contrato de peaje sombra? Ahí está, señores. Esa es la pregunta del día. Vamos a ver. Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así que ya saben. En el camino le vamos a leer su comentario o su opinión al respecto. ¿Cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinader, Luis Abinader en el que anunció el fin del contrato Peaje Sombra? Muy bien, y a propósito, el presidente Luis Abinader Corona anunció anoche que el gobierno llegó a un acuerdo con el consorcio colombiano Autopista del Nordeste que tiene a cargo la Autopista Juan Pablo II, mediante el cual el Estado Dominicano reducirá de 2.428 millones de dólares a 410 millones la deuda que restaba del contrato. Además, el acuerdo contempla que a partir de enero del 2022, la tarifa en los diferentes peajes de la vía tendrá una reducción de un 20% del costo que actualmente tienen que pagar los conductores que se desplazan por las llamadas, o la llamada carretera de Samaná. Desde el año 2008, cuando se concluyó y se puso en funcionamiento la vía, el Estado ha pagado más de 36 mil millones de pesos por lo que el mandatario asegura que ya no habrá más gasto, sino ahorro para el pueblo dominicano. Así es que ese es un anuncio eh, de mucho augurio, es eh, eh, importante. Muy bien, Francis, adelante. Bueno, ciertamente que nosotros tenemos una experiencia como nación de ser muy malos negociadores, a la luz. Pero en el fondo de unos negociadores dominicanos. Muy buenos negociantes. Muy buenos <ríe> negociantes. El país es malo, pero lo que lo hace es un buenos negociantes. Ne buenos negociantes. Es. <ríe> ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo, totalmente. <ríe> <ríe> Te compro eso por lo que me pidas. Porque, <ríe> por precio. Porque no tomamos solamente esta referencia, tomamos lo que fue en principio. Eh, el acuerdo con Pueblo Viejo, lo que era la Rosario, que finalmente la Barrigol compra ya a la concesionaria Falcon Bridge el, el contrato y cae dentro del de proyecto de gobierno que estaba en ese momento, pero venía arrastrado del acuerdo y, y, y propuesta de negociación de la Barrick con la otra empresa que era la que tenía la concepción, que desde esa época estaba el Estado pagando alta, o, o pagando, digo yo, porque dejaba de percibir altos beneficios. Que Danilo en su gobierno intentó decirle al país que había logrado una transformación, lo que hizo fue que logró que lo que iba a pagarse en el 2011, en el 2022, eh, eh, se empezara a pagar desde el 2012, cuando él entró. Pero es la misma concepción, porque no se pudo variar, porque trae, traería consigo unos 3 mil, qué sé yo, cuántos millones de multa Pero sí se logró que la barrigo le está pagando, actualmente, religiosamente, sus aunque también se sabe que salieron helicópteros que no estaban computados de oro hacia el puerto porque es en helicóptero que ellos lo transportan uh -huh. entonces, esas concesiones nos dicen a nosotros que hemos sido malos negociadores de la riqueza que tenemos figúrate tú que desde el año, en los años que gobernó Hipólito Mejía se hizo esa concesión se aprobó en el Congreso Guido Gómez Mazara era el, el consultor jurídico, aparece en la firma y en el 2008 es que empieza a ser usada con la desventaja para el Estado de la poca afluencia que tendría el tránsito, porque la gente no lo ha comprendido. Se paga porque en el momento se compensa la falta de tránsito que haya en la vía, pero después que se incrementó, que el pueblo dominicano empezó a usar la vía prácticamente es autosostenible, pero pagaba el Estado a pesar de eso igualito que cuando empezó en el 2008. Y lo valoramos, le damos razón de que debía de ser revisado. El Estado tiene principalía ante todo eh, proceso de negociación porque por más atado que se encuentre, no puede el Estado entregar la soberanía de la forma que se estaba manejando hasta la fecha con la concesionaria de la autovía. Yo lo valoro Bien. correcto e importante paso y que no adelante, así como se han ahorrado 86 millones de pesos en cheques retenidos y no cobrados por los incumbentes, porque eran botellas parece, no se presentaron. Que esta diferencia y este ahorro que ha tenido el Estado sea presentado al país y que sea verdaderamente redistribuido para ver si nosotros bajamos precios, costo de vida, que está muy alto. Que ese es el punto más neurálgico. Comida, combustible, y hoy yo no sabía que el dólar se había disparado hace días. Mm. Ya está casi ya la, la compra está en 57 prácticamente. Bueno. bueno, gracias Francis Carolina. Adelante, buenas tardes <risa> Está buena lloviendo, tarde. amado <risa> Aunque no fue a ¿Eh? mí ¿Cómo que buenas tardes? No, pues buenas no, tardes Está lloviendo buenas para Jaya. La mañana. Está lloviendo, amado Sí, amigo. pero el que llega tarde <risa> <risa> Estamos bajo agua eh, Adelante, Carlos. Lo importante es eh, eh, Tú no dices otro? forma de tiempo hoy. Sí, claro Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo y Amigos televidentes Lo importante aquí sería establecer y encontrar los responsables O sea, la magnitud En que se <ríe> la no, sangre. no, no es sangre, <ríe> señores Es que debe de caer eh, el peso De la responsabilidad A esa gente que hace este tipo de actos En las <ríe> instituciones del Estado, señores Ustedes saben los miles de millones de pesos Que ha debido el Estado de pagar a esta gente O sea, es incalculable la pérdida que se le ha generado a este país a través de ese acuerdo este está pegado. Ni ya, ya está pegado. que inició en el, 2000, en el 2001 en el gobierno de Hipólito Mejía, es donde se, se firma el contrato, se pone en ejecución a partir del 2005 en los gobiernos de Leonel Fernández. Podríamos nosotros mencionar algunos funcionarios, entre ellos Díaz Rúa. Podríamos mencionar a Miguel Vargas Maldonado, en esos momentos secretario de Obras Públicas, que así se le llamaba, el mismo presidente Hipólito Mejía, los supuestos eh, eh, cambios que se le iban a hacer, negociaciones en los gobiernos de Leonel Fernández y los demás ministros que durante todo este proceso estuvieron detrás de ese acuerdo maligno, dañino. Y Leonino. Eh, señores, una de las cosas que se tomó en cuenta y que se hizo para la, la realización de este proyecto y ver la supuesta eh, eh, lo factible que era, se hace una investigación de la cantidad de vehículos que pasarían por ahí para que sea sostenible el pago, eh, eh, que sea autosuficiente. Se hablaba de que para el 2015 iba a pasar una cantidad de vehículos de mil diarios. Desde el principio y a la fecha no se ha superado entre los 4 o mil vehículos, que no es suficiente para pagar el eh, ese acuerdo que se hizo. Pero también tiene que ver con el precio del peaje. Pero o sea, se es una firma internacional que hace sí, esa investigación, sí, que bien. hace ese estudio. Pero tiene que ver con el precio del permiso. Pero debieron de tomarlo en cuenta, en la bueno, consideración. Lo que pasa es que, pasa que el, el valor adquisitivo de la moneda en el momento en que se hizo el estudio y el día ahora es muy diferente. Exacto, entonces es eso también hace aquí. que... Pero cuando estamos hablando de que hoy estamos en el 2005 y fue en el, 2000, en, el, eh, estamos en el 2021 y fue en el 2005 que inicia el proyecto y que la investigación se hace, se supone entre el 2001, que es donde se firma el contrato, o sea, hoy estamos hablando de que hacen 20 años, y en estos 20 años no ha aumentado el flujo, amado. Cuando tú haces investigaciones de mercado, tú tomas muchos parámetros en cuenta que te dan un panorama de lo que podría ser. O sea, es un estudio científico, no es inventando. ¿Quiénes estuvieron detrás de la aprobación de esa firma internacional que viene a decir que sí, que es factible, y que van a pasar 10 mil vehículos en, la República, en, en esa autovía? Una de las cosas que nosotros podríamos también preguntarnos acá, ¿qué es lo que se tiende a dar en proyectos importantes, si me llega a la mente, o de Brecht? Esos porcentajes o esas comisiones que se le da a funcionarios que mueven la documentación, que mueven sus influencias para que se aprueben proyectos. ¿Hubo sobrevaluación? ¿Hubo ese por ciento de beneficio de aprobación de un proyecto? No true. O sea, nosotros tenemos una consecuencia muy, muy negativa de un proyecto aprobado en un determinado momento donde hay gente que firma, que está detrás de ese mismo y que sabemos que es malsano, pero no se establece ni hay una búsqueda al momento de los responsables. Yo tengo este dato que quiero poner en pantalla a modo de orientación a los amigos televidentes, lo tenemos, Iván. Para que la gente tenga idea del monto y del gasto... No tenés que leerlo porque ahí... Sí, no lo, lo leer, ciego, no, lo voy a leer, pero es necesario, es necesario. Yo no lo voy a leer completo, solo los, los montos. años, hay mucha gente con años también. Escucha y esto, tú Amado. Y va a tener años, así que. qué es esto? Am no, amado, yo sé que tú estás relajado, hoy es viernes, no, pero. Yo creo mí... que ella, me, ella, cada vez que, me, que yo digo algo, me dice los años. Pero qué? Ella va para es los verdad, años. También. ¿Verdad que sí? Mira, escucha estos datos. A mí no me preocupa eso. Amado, escucha me... estos montos. Mira. Dale. La inversión de la obra fue de 150 millones. ¿De dólares? ¿De dólares? Sí, de dólares por supuesto. En el tiempo que tiene operando la autopista, aquí, solo por el... Escucha, escucha, Amado. Solo por el pago de peaje sombra la empresa ha recibido, o sea, el gobierno le ha pagado 26 mil millones de pesos. Sin calcular los cobros directos que cobra la empresa de manera diaria que andan en los 3 500 y 4 600 millones de pesos. Y para este año que es donde el gobierno de Luis Abinader en su discurso cuando toma el gobierno, habló de que iba a evaluar ese contrato. Es una de las rendiciones de gobierno. No sé si fue ahora en, en, para el 27. Uh -huh. Bueno, entonces, para este año, esta empresa le estaba solicitando al gobierno que debía de pagar 7 mil millones de pesos. O sea, hablar de todo el dinero que ha recibido y que ha debido de pagar el Estado. Se ha pagado una obra que salió, según el monto inicial, en 350 millones de dólares. Se ha pagado, pero no el doble, el triple. Y estamos hablando de que es un contrato que estaría establecido por 30 o 35 años. O sea, ustedes se imaginan el desangre que iba a tener el Estado Dominicano con un contrato de este nivel. Ahora, una parte que a mí me interesa saber es a los acuerdos amigables, que dice el gobierno que llegó. De por sí ya es bueno la iniciativa del cambio, de, de que haya un... No, porque si una... hay un contrato, eso tiene valor. O sea, lo, lo, Me interesa también, a, a Amado, saber sí. los cambios en beneficio del Estado Dominicano que va a tener esta nueva negociación amigable, que dice Luis Abinader. No, no, reducir la cantidad de dinero que se le ponía. Este para es el dato eso, pero, vital es el para primer. nosotros decir, bueno, sí, es positivo. Bien. Gracias, Carolina. Ayer, Miren, yo creo... Que siempre de, de cada gobierno va a quedar van a quedar cosas buenas. Y hay cosas que se van a arreglar y otras que se van a dañar. Por ejemplo, est esto del peaje sombra eh, es un anuncio maravilloso por parte del gobierno. Como es también un anuncio maravilloso, el hecho de que, de que están creando, están trabajando en la creación de, de una red de cuidadores de ancianos. Me parece algo maravilloso. Miren que no, lo, que no lo he estudiado a profundidad. Ah, no sabía. Sí, eh, Gloria Reyes. Del, del plan social uh -huh. está trabajando, del gabinete social como le llaman ahora oíste frantejada? están trabajando en la creación de una ah, red canta, canta. de cuidadores de una red de cuidadores de eh, ancianos eh, eh, que, que me imagino que irán parejito. a la casa porque se está hablando de una red no de una institución como tal sino de una red, imagino que estas personas darán asistencia en la casa a los sanciones, algo que me parece maravilloso, son de las dos cosas más importantes. Eh, escúchame que te interrumpa, en Estados Unidos hay algo parecido, por lo menos en el estado de Rhode Island, yo tengo una hermana que trabaja en eso, dándole asistencia a, a ancianos. Uh -huh. Por eso lo paga el estado. Lo Correct. contratan a esas personas, le dan un entrenamiento y entonces ellas acuden a varias casas, verdad? Tienen asignada Correct. una cantidad de casas para hacer una serie de, de ayuda a esos ancianos. Mire, de las políticas que el gobierno ha tomado, que yo puedo palpar. ¿hmm? Esa, ¿verdad? Lo del peaje Sombra Ahora, lo de la red de cuidadores Nacionales para, para envejecientes Y lo que tiene que ver con el aumento De las casas de acogida para, para víctimas De violencia, que la llevaron de, de tres casas que había a nivel nacional Según le, le, los datos, lo llevaron A trece, y eso es muy importante ¿Mm? Eso son es cosas, política son, Eso son políticas, políticas son políticas Que dejan un beneficio Real a la población, y eso es Importante. Ahora bien El compañero Francis Decía ahorita, y yo realmente me sorprendo, con relación al, al contrato de Barrigol, es que los datos están aquí. Pero no es de Barrigol directamente. No, no, no, no, no, no. Si El, no que a veces, quieren, mira qué pasa, mira qué adquieren. pasa. Si nosotros siempre vamos a estar defendiendo a la gente de nosotros, no, nunca, no, no, no, nunca espérate, vamos a espérate, avanzar. Espérate, como, espérate. No, pero, no, respétame no, un poquito, no, no, yo no estoy defendiendo nada. No, pero, espérate, Danilo no pero logró más... De pero, lo que él dijo que iba a lograr Pero tú hablaste Yo no entré en mientras profundidad tú, Mientras tú dabas unos datos sí, pero que no, para mí no, no. Tú te refieres porque, a tus datos y tú los refutas con, con, con datos es No como, a mí Pero eso es lo que voy a hacer yeah. okay. Yo te voy a refutar lo que tú planteaste aquí Delante de ese público Oye, eh, espérate, espérate. No, no, no. Tú no me vas a dejar como un mentiroso ni como un no, simulador. No, no, no. Tú me yo respetas. Voy, yo no voy a, yo, yo voy a te voy a respetar. Aquí, Escúchame una cosa. Yo voy a citar a diario. Yo Libre. repito lo que dije. Pero no te pongas bravito. No, no. Me molesta. Estoy molesto no te... porque no, tú estás incrispándome que yo estoy confundiendo a la población. Por no, no lo man. voy a permitir. No. Mira okay. una cosa. Yo lo que he dicho El que Danilo Medina creó unas expectativas. Vamos Como si fuera a recibir, en vez del 4%, no el, no el 93% que ellos iban a recibir, sino el 50%. Y no fue así. Vamos a ver, está bien. Bien, te escuché, ¿verdad? Te escuché Aclarado en silencio. El punto, adelante. Te, te, te, te escuché en silencio. Vamos a ver, Pedro, enfócame aquí. El diario libre del 2013. Sí, ¿Tú crees sí. que para? Diario, sí, tiene que verse. ¿Qué dice aquí Diario Libre? No, yo. Sí. Y lo pueden buscar porque es que la gente tiene acceso a internet. Claro, eh, búscalo. No, no crea que la gente es tonta. Adelante. La gente va a buscar en internet y va a encontrar que del contrato de Barrigol, miren qué diario libre, eso está online, ¿verdad? Dice que el gobierno iba a recibir del 2013 al 2016 la cantidad de 377 millones de dólares. Porque acuérdate que era 1,27 millones. Barrigol, pero espérate, yo te escuché tranquilito, Francia. Uh -huh. No tienes por qué exacerbarte, ¿verdad? 97 no Barrigol? 97 y un 3 eh, a la República Dominicana. Eso, realidad, fue, eso, fue, eso fue un hecho que impactó a la República Dominicana. Eh. ¿Tú sabes cuánto eh, de, eh, iba a recibir la República Dominicana luego de la modificación de contrato? 2.200 millones de dólares. Negar eso y querer tapar lo que hizo leonel en ese momento es un acto... Eh, que yo no, no lo voy a calificar, pero, pero, pero la gente sabe. Pero con el perdón, Yerian, eh, Francis lo que ha dicho es que lo que prometió el presidente Medina no fue lo que se cumplió. O sea, De él la, dio una cifra contrario. que es lo que tú mencionas ahí. La pregunta mía es, no, no, no manejo el tema. Uh -huh. pero ¿Cuál la, es el porcentaje? Exacto, sea, ¿cuál es el porcentaje que realmente llegó al Estado? ¿Tú sabes pues tampoco si se habló. Llegó ese, ¿Tú si tú si sabes llegó lo ese que es? o siguió llegando el viejo, ¿me ¿entiendes? permite. ¿tampoco se habló. ¿Tú sabes lo que es? Que Barrigol, en ese momento, no estaba obligado por contrato a entregar esos dos mil. Lo hizo antes yeah. de la fecha que estaba pautado. Ok, adelante. Es lo que yo he dicho. Lo único que él logró no. es que le pagaran esos dinero antes. ¿Qué Rep tú sabes que se logró? Cuando Repito. Danilo Medina... Mira, mi, mira, mira cuál fue el acuerdo. Del, del 2013 al 2016... Ajá, el Estado Dominicano, por concepto del, del oro que se llevaba a barrigol, que lo estaba sacando, por cierto, de manera ilegal, iba a recibir 377 millones de dólares. El cambio en el contrato provocó que la República Dominicana recibiera en ese mismo periodo, en vez de los 377, 2.200 millones de dólares. David. ¿Hay que defender a quién o a, o a tal o a cual? No, es que las cosas hay que decirlas. ¿Lo hizo mal, Lionel, Claro que lo hizo mal. ¿Lo hizo mal, Danilo? Claro que lo hicieron mal con ese peaje sombra. ¿Tú sabes por qué? Porque la tenían ahí no lo resolvieron. Bien por Abinader que lo hizo. Pero y esos legisladores. Yerlani, bien, o sea, todos. Dios mío. Bien por Abinader que lo hizo. Porque, señores, si nosotros no destacamos lo bueno y no atacamos lo malo, o sea, aunque sea mi, mi jefe de, de, de político, mi jefe político... Sí, hay que señalarlo a los dos, aunque sea tu jefe político, claro, a los dos, ¿sabes a por qué? Dos. Porque aunque sea Guillermo Moreno, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Lionel Fernández, que hay gente que lo idealiza, y Lionel no comete errores, Lionel fue el que mejor gobernó este país, no, Creo, no, Lionel claro, llenó, claro, hay que decirlo, fue quien llenó a este país de instituciones, y yo lo destaco, por ejemplo, si hoy tenemos Tribunal Constitucional fue Leonel. Si tenemos eh, Tribunal Superior Electoral, eso fue Leonel. Leonel. Si tenemos eh, Superior eh, Tribunal Superior Administrativo, eso fue Leonel. Leonel. Si tenemos Metro, fue Leonel. Leonel. Si tenemos elevado en la capital, fue Leonel. Entonces, eso, eso no se le puede quitar, pero, claro. pero tampoco tú puedes tapar lo malo, porque si no, no vamos a cambiar como sociedad. ¿Mm? No, no, no, falso. La, no. Leonel manejó la deuda. Claro. No, no, no. no. Lionel claro. no, no. manejó el que mejor la manejó. Y el que encontró al país en el peor estado de toda la historia de la explotación. Oye, oye, un opositor. De, un no, amigo claro. de Leonel, oye Leonel, lo que está diciendo. Leonel, no, lo que, yo, yo siempre fui seguido de Leonel. Y ustedes saben qué me divide a mí de Leonel. Que Leonel <ríe> tiene un, un, ego, un, un ego faraónico. Que no él solamente vos, quiere vale. ser él. Y si no es él, elijo una dinastía. Y eso no, es, eso no es liderazgo desde mi punto de vista. ¿Mm? Un, líder, eh, un líder levanta líderes, eh, eh, forma líderes y, y, y los empuja, pero no crece todo el tiempo yo, él. Yo, Entonces, yo... felicito a Luis Abinader porque rompió con eso del peaje sombra. Pero sí, dejo la pregunta que hacía Carolina. Hay que ver a profundidad el contrato para ver si no nos estamos metiendo en otro hoyo por otro lado. ¿Mm? Eso es así. Hay que ver. Pero sí le felicito Sobre todo porque con... es qué bien... Sí, sobre todo, sobre todo con un gobierno que ha dado muestra en algunos momentos de mucha improvisación, y con una consultoría jurídica que ha estado media coja. Eso bueno, hay que reconocer. ahí, ahí está. Para pero, pero no se ponga bravito la gente, porque cuando uno critica a alguien, no. los datos están ahí. Pero, ¿no? pero lo del peaje sombra es un magnífico claro. anuncio que todos los dominicanos debemos celebrar y, pero sí pedirle al gobierno que nos informe, que informe al país cuál es, cu, cu, en qué consiste el acuerdo realmente. No que nos diga, Exacto. mira, sino en qué consiste. Porque en realidad eh, es una forma de ir resolviendo unos problemas que había venido arrastrando la República Dominicana y que todo el mundo ante ellos se desgarraba la vestida. Por ejemplo, eso de, de la entrega de canasta, ah, Otra cosa, eh, la tarjeta por entrega de canasta. Yo estoy de acuerdo con Está, la tarjeta. Claro, ¿Sabes por qué? Claro. Porque la entrega de canasta era, era anti, algo asqueroso, que lo hacía no, Lionel no, que bien, y lo hacía Danilo. Oye, la dignidad humana estaba de por... La de por dignidad claro. humana, la gente matándose por, por, por... ¡Qué bueno que lo eliminaran! ¡Qué bueno! Sí. Tenemos que ir cambiando. Sí. El muchachito de Higüey llegó al grado de tirar puerco a la multitud. Sí. Puerco y pollo. Y lo descuartizaban. Eso era es increíble, cajita. señores. A mano. Lo descuartizaban. Sí, sí, sí. sí. a la Juan, doña. Oye, y gente... una cosa increíble. No, ¿Tú llegaste a ver eso, papi Juan? Oye. Esa hay que decirla. <ríe> bueno. Miren. Por eh... cierto, eh, me dicen por ahí. Ah, escúchame, ah, amado. Ah, escúchame, amado. Me dicen por ahí que va... eh, el, el Ministerio de Interior y Policía está pagando publicidad a, a diestra y siniestra a pagineros y cosas así. Vamos a ¿Qué ver. ¿Qué qué tiene Chú. que promover? Chú. Interior y policía. Ok. No, que las armas de fuego que hay que entregar. <ríe> señores. <ríe> que, no, que no denuncien las cosas que bueno, pasan. Bueno, señores. Mire, es, un, es un, una noticia que augura mucho a, muchas cosas buenas y yo pienso que... Felicidades a Luis Abinader. Sí, hay hay hay muchas hay noticias interesantes, sobre todo esta es el hecho de que de la valoración que ha hecho los Estados Unidos, que siempre han sido muy críticos con el país, sobre todo con el tema de la corrupción, tan crítico han sido que los representantes diplomáticos de, la, de los Estados Unidos han ido a, a, al Palacio y han, cuando han salido de ahí, han criticado al gobierno por cuestiones de, de, de, de, de corrupción. Hoy día el gobierno, el gobierno nacional a través de su presidente ha sido invitado a una cumbre virtual con el, de dos días con el presidente de, la, de los bien. Estados Unidos, que ha sido, como digo yo, el más crítico de todos con relación a la corrupción. Una no, no preguntita, Amado. Sí, adelante. Eh, ¿Estados Unidos sería tan benévolo con el gobierno dominicano si estuviéramos negociando con China? Eh, no, si, claro. Por ejemplo, no. si nosotros comenzamos no, a negociar con China, porque es un problema ¿sería de tan benévolo Estados Unidos con nosotros y tanta, tanta florecita nos tiraran? No, lo que pasa por es que. Por favor, a Freddy, es un, pro, un, problema, un problema de geopolítica. Para ellos, ah, a ellos ello, ello le, ello le interesa este enclave, este enclave dominicano. Este es un punto importantísimo en la geopolítica eh, para los Estados Unidos. Si tuviera en manos de las relaciones estrechas con China, pues indudablemente que. Eh, no hubiera eso, aun cuando los acontecimientos se estuvieran dando. Lógicamente para los norteamericanos es más importante el problema geopolítico que el problema de la corrupción en un país que no es el de ellos. Ah, bueno. Eso es así. Gracias por aclararme no, ese no, punto. Claro que sí, eso Porque... es así. Pero pero en este momento es importante. Fíjate que cada, cada, cada maestro tiene su librito y yo me imagino que tu mamá te lo habrá dicho en más de una ocasión por ser una educadora de mucha data. Regularmente uno dice eso: cada maestro tiene su librito. La forma como yo doy eh, el derecho <coughs> penal no es la forma como lo da Alberto, por ejemplo, en la Nordestana. Él tiene su estilo, yo tengo el mío, aunque los contenidos pudieran parecerse. Ustedes deberían, eh, deberían estar dando diplomado ustedes, eh, tanto de Alberto como tú. Sería bueno. Y Francisco, Francisco, Francisco sí, Rodríguez. Es no se andan tacaños con los conocimientos, no se los guarden. Tú, tú tienes razón. Listas. Organízalo. Que sí, Yo a estoy a dispuesto los a. Yo estoy yo tengo dispuesto que a. a yo, te, yo te consigo los maestros Ay. y tú organizas el sí, asunto. Vamos y, a en eso. y partimos beneficios claro. porque ven acá. No, lo, yo lo que quiero es el conocimiento. Ah, ok, y está los bien. Vendrán después. <ríe> Hay que preguntarle a la mujer tuya si ella va al supermercado con eso. Bueno, mire, eh, indudablemente que es interesante. Vi otra noticia esta mañana, a mi amigo Olmedo Cava, que dice que ya está casi terminada, bueno, le faltan como unos 20 o 30% a la presa esta, la famosa presa que ha estado... Tavera. La presa Tavera. No, no, no. no, no o sea, la presa eh, Monte Grande. Monte Grande, Monte Grande que es una presa que ha estado ha pasado por varios gobiernos y todavía no se ha podido terminar y es importante por la cantidad de tareas que irriga y lo del agua potable que va a resolver. Pero, pero bueno, eso no la van a dejar para, para el año que viene, ya pegadito de la reelección ahí. Sí, Mire, así es. Por cierto, modificamos estatutos la sí, de la gente del PRM previamente, dime, yo dime. quiero eh, aclarar algo. Recuérdense que en el momento Aclara. del discurso de de Barry, eso se hizo en el 2002 el contrato Gústele o no le guste a la gente. Que de los 97% que iba a recibir, de cada es decir, de cada 100 dólares, recibía el Estado 97. Pero al precio no, de al la revés, Onza Troy. No, no, no, no. Al revés. No, perdón. La Barry recibía 97 yes, y, el, y 3 yes. el Estado. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, en ese momento, el cálculo que había por año de la Onza Troy, que pasó de 700. 80 dólares, pasó a 1.500 dólares. Eso fue lo que incrementó los, set, los 400 que iba a recibir, los 700 millones, a 2.000. Obviamente que debía de actualizarse los precios como hoy están también. Hoy el, el oro, muchas economías están regresando al oro como reserva. Lo único que se está recibiendo... En el tiempo que se está calculando con el precio actual. Y eso es bueno también. Y es una mejora en la parte. Pero no ha cambiado en nada lo que arde recibir Barry. Más la oportunidad de que ha tenido de robarse alguna onza. ¿Tú dices que, que se, el contrato se firmó? Domino. Domino. Dice aquí, Osiris de León, en el día lo pueden buscar. Uh -huh. eh, dice... Esto es de lo, los lo datos decir, que yo tengo Osir, del gobierno, de León, que ni siquiera es político. Es eh, de los datos que yo dice, estoy del sí, gobierno de Danilo. Septiembre 26 2013, dice que Leonel firmó ese contrato en el año 2009. Los dice Osiris de León aquí en el día, sí, lo pero buscar. esto viene del 2002. No me crean a mí, no. No, no. Es que o se es que fue la, el... la segunda revisión del contrato. De 2002 a a donde se hizo, porque el Estado Dominicano estaba obligado a revisarlo ahora el dólar más el precio del, del oro estaba a un precio cuando se hizo el contrato y se estaba pagando como si estuviera así se actualizó y era lo pero correcto pero no en ese punto, los legisladores de ese momento que muchos de ellos respondían tanto al Partido de la Liberación Dominicana lo que pasa es que quieren Francis, incluir gente pero espérate eh, que pertenecían al Partido de la Compromiso Liberación Dominic Dominicana respondiendo al expresidente Leonel Fernández y al Partido Revolucionario Dominicano PRD en ese momento le dijeron a este país, Francis Gerjan le dijeron a este país que ellos firmaron ese contrato por orden y que no lo leyeron Ah, tú dices Un lo, contrato lo legislador. san... los sí. legisladores o sea, los encargados de fiscalizar no Todo lo concerniente a las aprobaciones y decisiones que toma el Ejecutivo Sencillamente ellos dijeron Ay, nosotros no lo leímos el contrato y fue tarde la noche Óyeme, gente así No, porque ya no, no... debe de estar bueno. y debió de ser sancionada Porque, óyeme, lo... es desangrar, es ah. desangrar el Estado Lo que hay que Mira. reconocer es que lo que ha hecho Luis y yo lo que quise decir era que no se había podido hacer ninguna modificación no hasta quisieron? la fecha. ¿Por qué no quisieron? Hasta la fecha, Vamos. Luis Abinader lo ha logrado. Bueno. Y eso es bueno. Pero sí. espero, Vamos a la que, pregunta. como ha dicho su encargado de economía, de que la riqueza se sea mejor distribuida y que el pueblo dominicano. <risa> Lo sienta como mejoría en la calidad de vida ah. Vamos a la pregunta del día ¿Cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinader Corona En el que anunció fin al contrato Peaje Sombra? Mm.